¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, eh, hoy estamos acá, pues, pues, que he, queri he querido hacer este video, bueno Porque, pues, bueno, me he dado cuenta que muchos de ustedes, pues, bueno, saben crear niveles así bien ricolinos Entonces quiero hacer un mega collab, ¿vale? Un mega collab con suscriptores, ¿vale? Que nunca creo que haya hecho esto, pero sí, ¿vale? Y eh, lo voy a hacer de esta forma, ¿vale? Eh... Eh, todos los que quieran, eh, pues, participar en este mega collab, ¿vale? En la descripción, pues, obviamente, tienen que, pues, bueno Tienen que saber crear niveles bien, bien, bien, ¿no? Obviamente, tienen que crear niveles bien O sea, saber decorar, me refiero me refiero a saber decorar bien Y que... bien, ¿no? Bien, bien, bien, bien Ya me entienden, bien, ¿no? Me entienden Así que, pues, daré una votación, ¿vale? Y el collab será de siete personas, ¿vale? Sí, 7 personas, pues, no sé siete personas, pues... No sé, Vegeta confirma. No, me mentiras. Entonces, eh, serán de 7 personas, ¿vale? Y pues entonces lo haré en una página, ¿vale? Lo seleccionaré ahí. Y pues ahí daré los, los ganadores. Lo haré en un vídeo. O no sé si hacerlo en un directo. No lo sé. Pero eh, el Mega si sí lo. O sea, al nivel del Mega Collap, sí lo verifico en directo, ¿vale? Pero sí, eh, si ustedes se quieren apuntar, por favor, que, pues bueno, sepan decorar y pues que tengan un contacto, pues que, pues donde yo me pueda contactar fácilmente con ustedes, ¿vale? No que sea difícil por allá, pues bueno, ya ustedes me entienden, ¿no? Que sea por Discord o por Skype o por cualquier otra cosa, ¿vale? Después les comentaré todo eso, ¿vale? Pero ya tienen más o menos la idea de cómo va a ser esto, ¿vale? Pues va a ser un collab, pues yo creo que un demon, ¿vale? Un demon, pero tampoco tan difícil, ¿vale? Tampoco tan difícil, pero tampoco tan fácil, ¿vale? Un medium o un hard, ¿vale? Lo verificaré en directo, como he dicho. Y, pues, bueno, si esta idea se me vino así rápidamente, como ustedes, pues, muchos dijeron que saben crear niveles en el video anterior, pues yo quiero recompensarlos ahí para hacer un mega collab con ustedes, ¿vale? Y que ustedes me puedan conocer así, más, más, y eso, y todo eso, ¿vale? Así que, pues, bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, no olvidar un likecito y escribir en los comentarios... Que si, se, que si participan y no olviden suscribirse a mi canal secundario y al canal este que están apareciendo ahora en la pantalla y nos vemos hasta la próxima, adiós